Muy buenas noches a todos, a nombre de la International Networker Team, que es nuestro equipo de trabajo, le damos la más cordial bienvenida a todos y a cada uno de ustedes. Quiero que sepan que hace 16 años atrás yo estuve sentado, como ustedes están sentados el día de hoy, escuchando esta presentación por primera vez. Aquel día llegué a aquella presentación porque yo estaba buscando un cambio en mi vida. Yo no sé si alguno de ustedes está buscando un cambio en su vida, pero son de esos momentos que uno mismo se pone a pensar y a reflexionar con uno mismo, esto es lo que me espera a mí el resto de mi vida, ¿Por qué estaba pensando eso? Porque ejerciendo mi profesión, que soy médico veterinario, habían pasado 12 años de largas rutinas de trabajo. Literalmente salía por la mañana de mi casa y regresaba por la noche. Y en esa búsqueda encontré esta oportunidad. Les soy sincero, la primera presentación no pude entender todos los detalles, pero pude ver que había una oportunidad que despertó en mí el interés de investigar, de buscar más información y de ver de cerca de qué era lo que me estaban hablando. Ya el tiempo en que estamos viviendo es muy diferente al tiempo del siglo XX y la revolución industrial. Las formas de hacer dinero de nuestros padres y nuestros abuelos ya no son las mejores para este tiempo. Estamos ya en la era del conocimiento, en la era de la globalización del mundo y de la tecnología. Y eso ha traído una serie de cambios. Quiero hacerte una serie de preguntas para crear conciencia. ¿Podrá usted retirarse a los 55 años de edad? ¿Está usted preparado para vencer financieramente en los próximos 10 años? sus finanzas y las de su familia, ¿están seguras? ¿Está usted listo para vencer y enfrentar el futuro? ¿Qué harías con tiempo, dinero y salud? ¿Cómo te sentirías siendo libre? ¿Te has preguntado alguna vez eso? ¿Cómo te sentirías si el tiempo y el dinero no fueran un obstáculo para tu felicidad? ¿Cómo te sentirías poder vivir en la casa de tus sueños? ¿Cómo te sentirías poder viajar alrededor del mundo con tus seres queridos porque tienes el tiempo y tienes el dinero para hacerlo? ¿Cómo te sentirías poder contribuir y ayudar a las personas que están necesitadas porque tú produces un excedente de dinero? ¿Cómo te sentirías tomar control de tu vida porque no dependes de un jefe ni del gobierno para determinar cómo tú quieres vivir? A eso se le llama libertad financiera y eso está al alcance de cada una de las personas que están dispuestas a tomar decisiones e ir en persecución de sus sueños. ¿Qué opciones tenemos para generar ingresos que nos permitan alcanzar nuestros sueños? La mayor parte de las personas utilizan el vehículo tradicional del siglo XX, un empleo tradicional. Para el siglo XX los empleos tradicionales eran muy buenos para nuestros abuelos y nuestros padres, pero para este tiempo no es la mejor opción para nosotros. Ya sabemos que los empleos tradicionales no están muy seguros en este tiempo y el seguro social y las pensiones de retiro tampoco son muy alentadoras. Por lo tanto, no es la mejor opción porque requiere muchas horas de trabajo, requiere muchos años, 40, 50 años de tu vida para poder tener un retiro o una jubilación. La otra opción que utilizan las personas es buscar un segundo empleo. Pero un segundo empleo requiere de más tiempo. Estás cambiando tiempo por dinero. Por más que trabajes, el día tiene 24 horas, lo cual significa que tu tiempo y tu vida va a estar limitada en esa alternativa. Pero también tenemos las opciones de establecer un negocio tradicional. Pero los negocios tradicionales sabemos que las estadísticas no son muy alentadoras. 95% de los negocios que se establecen desaparecen por quiebra, por mala administración o por falta de conocimiento. Veamos las estadísticas de las personas que han utilizado el trabajo convencional y trabajar durante los 40 o 50 años de su vida. Un 1% termina siendo rico, un 4% solventes económicamente. Veamos cómo termina el 95% restante. A los 40 años de trabajo, todavía un 5% se encuentran trabajando. Un 36% ya han muerto y un 54% ¿Están dependiente económicamente o en quiebra total? ¿A qué grupo usted quiere pertenecer? Hoy te queremos hablar de la opción, de la alternativa del siglo XXI. Una alternativa que está transformando la vida de millones y millones de personas alrededor del mundo. Una industria que se ha capitalizado y se ha posicionado para crecer y crecer para este tiempo. La industria de las redes de mercadeo. Y vamos a ver cómo es que surge esta idea, porque todo comienza con una idea. Hace muchísimos años atrás, a una persona se le ocurrió la idea de cambiar el método tradicional del siglo XX. ¿Y cuál es ese método tradicional? Donde se establece una fábrica, un intermediario, un mayorista, un almacén, las promociones, para que finalmente el producto llegue a nuestras manos los consumidores. Pero la persona que se le ocurrió esta idea dijo, vamos a eliminar los intermediarios, dejemos la fábrica y que el producto baje directo de fábrica a los consumidores y a aquellos consumidores que sean emprendedores y que desarrollen redes de distribución para la fábrica le vamos a pagar. ¿Cuánto le vamos a pagar? Pues va a depender del volumen que ellos nos muevan. Así comienza por vez primera el concepto de red de mercadeo. Pero a través de los años el concepto de redes ha ido evolucionando y a finales de los 90 surgió una serie de factores que han hecho que esta industria se esté posicionando como la industria del siglo XXI. ¿Cuáles son esos factores? El mundo se está globalizando económicamente como resultado de que la tecnología ha ido evolucionando y avanzando y que ya no estamos en la era de la revolución industrial, estamos en la era del conocimiento. Las redes de mercadeo tienen una serie de beneficios que no tienen los negocios tradicionales. El primer beneficio, oiga bien, sin dejar lo que usted está haciendo en sus horas libres, puede construir una segunda fuente de ingresos. Dicen los expertos que aquellas personas que saben diversificar sus ingresos nunca tienen problemas económicos. ¿Por qué? Porque si usted tiene una fuente de ingreso actual y a tiempo parcial usted puede crear una segunda fuente de igual o mayor que la que tiene, su familia tiene mayor opciones. Así empecé yo. Yo empecé este negocio en aquel tiempo, a tiempo parcial. Lo único que le puede pasar, lo que le ha ocurrido a muchos de nuestros asociados, lo que empezó como un negocio a tiempo parcial se convirtió en la principal fuente de ingreso de su familia. Otro beneficio de las redes de mercadeo es que no tiene límites de localidad. ¿Qué significa esto? Usted se puede encontrar en su lugar de origen y compartir esta oportunidad con un amigo, con un familiar, con un vecino, con un compañero de trabajo. Y esta persona compartirlo también con otras personas a su vez. Y a lo mejor de ese grupo de personas, alguien lo comparte con este negocio, con alguien en Bogotá, Colombia, o con alguien en Perú, o con alguien en Barcelona, España. Y esa persona es un emprendedor y levanta un grupo de miles y miles de personas. Mientras usted sigue viviendo en su país de origen, usted recibirá regalías residuales de ese volumen de negocio que, ha creado en otros lugares. Ese es uno de los grandes beneficios de este tipo de industria que se adapta perfectamente a la globalización del mundo. También otro beneficio de las redes de mercadeo es que usted no tiene que tener empleado, no tiene que tener inventario, no tiene que tener grandes gastos operacionales como los negocios tradicionales, pero tiene las ventajas competitivas de tener el gran beneficio de una corporación multimillonaria respaldándolo para que usted pueda crear riquezas con este proyecto para usted y su familia. Pero una de las cosas que yo descubrí a través del tiempo de este proyecto es el tipo de ingreso que produce que es muy diferente al ingreso que nosotros estamos acostumbrados. El ingreso que produce las red de mercadeo se llama ingreso residual. Nosotros estamos acostumbrados a los ingresos lineales. ¿Qué es un ingreso lineal? Es aquel ingreso que cuando se acaba la labor, se acaba la paga. Por ejemplo, usted busca un empleo con la empresa privada o con el gobierno, le van a dar un número de horas de trabajo y por esas horas de trabajo a ustedes le van a pagar. Si usted quiere ganar más dinero, tiene que trabajar horas extra. Por más que uno trabaje, el día tiene 24 horas. En este tipo de ingreso lineal nos hacen una promesa. Nos dicen, si eres buen empleado aquí en el gobierno, en esta empresa privada, algún día, cuando te jubiles o te retires, dentro de 40 o 50 años de tu vida, te vamos a dar una pensión y un retiro. Ahí es que quedan la mayor parte de las personas atrapadas. Porque se quedan con la idea de algún día se van a retirar, algún día voy a viajar por el mundo, algún día me voy a dedicar tiempo. Y la realidad que enfrentan las personas que el día de retiro y ve el cheque, es que enfrentan la verdadera realidad que con esa pensión, con ese retiro, no se puede vivir. ¿Qué tiene que hacer la mayor parte de las personas después que se retiran? Seguir trabajando. Es la realidad que está enfrentando la mayor parte de las personas con las formas tradicionales de hacer dinero. Pero hoy queremos compartirte otra forma y otro gran beneficio de la red de mercadeo, que es el ingreso residual. El ingreso residual, una de las grandes ventajas es que tú haces el trabajo bien hecho una vez y de ese trabajo bien hecho una vez, tú puedes estar generando ingreso mes tras mes, año tras año y si algún día tú faltaras en tu familia, ese ingreso pasa en herencia a tus hijos porque es un ingreso hereditario como cualquier negocio legítimo. En el caso de los ingresos residuales, se puede lograr un buen ingreso residual en 2 a 5 años. Claro está. Dos a cinco años si entras con la idea y la conciencia de desarrollar esto como un proyecto de negocio, como un proyecto de desarrollar redes de distribución. Con un horario flexible se trabaja dos, tres horas diarias y el ingreso no está limitado. Yo no sé qué opción tú prefieres, pero cuando a mí me presentaron esto y yo pude comparar mi ingreso lineal como médico veterinario con las posibilidades de tener un ingreso residual, donde podía comprimir mi patrimonio financiero, donde lo que podía tomarme toda la vida en un ingreso lineal de trabajo de largas horas por años y años, yo podía reducir ese tiempo a dos a cinco años dentro del ingreso residual y el beneficio que ofrece la red de mercadeo. Veamos qué dicen los expertos, como Robert Kiyosaki, que ha sido una persona que sus libros han educado económicamente a muchas personas alrededor del mundo y han sido best -seller. Él dice que este negocio de redes de mercadeo es el negocio perfecto. Personas como Paul Sin Piercer. Paul Sin Piercer es una persona que a través de sus libros como La revolución del futuro, el The Next Trillion, son libros que han ganado best seller ¿Por qué? Porque sus predicciones han sido exactas. Él dice que el negocio de las redes de mercadeo. Es el negocio del siglo XXI. Profesor Charles King de la Universidad de Harvard, que ha denominado en su libro los nuevos profesionales, dice que estos profesionales se alejan de sus profesiones porque han encontrado en las redes de mercadeo un verdadero oasis de libertad. Las redes de mercadeo gozan en este momento de una credibilidad a nivel mundial. Actualmente es una industria sobre 167 billones de dólares alrededor del mundo, donde 800 mil personas aproximadamente están entrando mes tras mes a este tipo de industria que está constituida actualmente por más de 75 millones de hombres y mujeres que han visto esto como una opción para ellos y su familia. Para poder establecer una buena oportunidad y una buena empresa de red de distribución, requieres de una fábrica que te respalde. Nuestro caso, nuestra fábrica Fort Light Research está en el estado de Utah. Fue fundada por David y Bianca Lisenby, dos visionarios que pudieron ver este proyecto como la opción de poder beneficiar a muchas personas y poder edificar la vida a través de sus productos en el área de la salud y también a través de las redes de mercadeo en el área financiera. Se unieron con un cerebro administrativo llamado Steve Too, que en conjunto en los primeros cinco años llevaron a esta compañía a un lugar de privilegio en la nación norteamericana. Según la revista IN500, esta compañía fue la número 15 en crecimiento en la nación norteamericana en sus primeros cinco años. Ya han pasado 17 años de trayectoria donde la compañía se encuentra actualmente entre las primeras 50 del mundo. Pertenece a la Asociación de Ventas Directas del Mundo y la institución Nexera, que es una institución que analiza estos tipos de negocios, la consideró una de las 10 mejores opciones de este tiempo en redes de mercadeo. Los productos de nuestra compañía 4 están dentro de la megatendencia del bienestar. Dicen los expertos que las personas que tengan negocios dentro de esa megatendencia van a hacer fortuna, porque actualmente es una megatendencia trillonaria. Quiero que sepas que nuestra compañía tiene una tecnología única y especializada. Ellos se basaron en su biotecnología en un gran descubrimiento llamado factores de transferencia, el cual son moléculas mensajeras que refuerzan nuestro sistema de defensa o sistema inmunológico. Durante 17 años, esta biotecnología ha seguido avanzando, ha seguido evolucionando y están integrados en la mayor parte de nuestros productos, lo cual hace que nuestros productos sean únicos y exclusivos, productos patentizados, productos que están en el PDR, el libro de referencia de los médicos de de Estados Unidos. ¿Qué precio tú le pones a tu salud? Realmente la salud no tiene precio. Y la compañía For Life ha diseñado los mejores productos para prevención para cuidar tu salud y la de tus seres queridos. Tenemos productos anti-envejecimiento, o sea, para retardar el envejecimiento, para que te sientas como un nene o una nena de 15. Tenemos también productos para dar energía, productos para ir al gimnasio, productos para el cuidado personal como champú, condición, jabón, de baño y una serie de productos que ya uno los usa en una base diaria. Pasta de dientes para poderse lavar los dientes y así sucesivamente batidos proteínicos. Tenemos una serie de productos que la mayor parte del pueblo consume diariamente y eso me hizo mucho sentido cuando me presentaron este negocio porque yo pude ver que cambiando de marca y utilizando mis propios productos ya estaba siendo parte de negocio qué otra cosa tenía que hacer compartir esto con otras personas y por hacer eso me pagaban y cómo se gana el dinero en este proyecto de negocio es muy fácil ganar el dinero consumiendo y compartiendo hay muchas formas de ganar dinero. Hoy es imposible explicarlas todas porque son nueve formas de ganar dinero. Pero el día de hoy te voy a explicar dos de las principales formas. La primera forma son los bonos rápidos. Son bonos diseñados para aquella persona que viene buscando un extra, 500, 600, 700, 1000 dólares extra, que no está mal para una persona que está comenzando en el proyecto de negocio. La primera forma de ganar dinero es que la compañía todo lo que tú muevas en excedente de 100 puntos personales, la compañía te regresa el 25% de ganancia. Aquí te voy a establecer un ejemplo. Por ejemplo, si tú movieras 1,000 puntos personales, el excedente de 100 son 900 puntos, por lo tanto el 25%. De ganancia de eso serían 225 dólares. La segunda forma de ganar dinero rápido es que la compañía, cada vez que registras a alguien nuevo de su primera compra, te regresa el 25%. Por ejemplo, si una persona comprara en su primera compra 400 puntos, el 25% de eso serían 100 dólares. Pero también la compañía tiene un sistema de pago especializado llamado Power Pool. ¿En qué consiste el Power Pool? Es un bono especializado donde la compañía toma el 2% de las ventas brutas mundiales y lo divides entre nuestros asociados. ¿Cómo funciona el Power Pool? Si tú registras tres personas o más que compren 100 puntos o más en un mes, y repiten los 100 puntos o más al segundo mes, has ganado el Power Pool. Eso va a ser un ingreso adicional para ti y para tu negocio. Pero también el Power Pool viene acompañado con sorteos de viaje que se llama el Gran Escape, donde la compañía nos manda a viajar en crucero, a participar en hoteles, con todos los gastos pagos para ti y tu pareja. También otra forma de generar ingresos rápidos es el Club 250. Esto es un club especializado donde nos dan paquetes de descuento, o sea, que te dan más productos por menos dinero, lo cual significa dinero en tu bolsillo. Pero también el Club 250 puedes participar de rifas mensuales, rifas trimestrales, que también pueden representar ingresos para ti y para tu familia. Sé parte del Club 250 porque es una estrategia que te puede capitalizar y posesionar dentro de este plan de negocio a generar ingresos sin límites. Ahora la compañía acaba de establecer un programa nuevo que se llama el Club de la Lealtad. Una persona participando de este club va a tener aún ingresos rápidos adicionales que para esta persona cuando va sumando cada uno de los bonos rápidos y se van componiendo, es un buen nivel de ingreso. Veamos cómo se generan los bonos residuales. Acá entre nosotros, actualmente en el lugar donde usted se encuentra, ¿habrán de 3 a 4 a 5 personas que estén buscando una opción financiera? Claro que sí. Siempre encontramos en cualquier lugar gente que esté buscando alternativa para cambiar su vida. Y digamos que usted comparte esto con 6 personas. Y que estas seis personas deciden ser parte del Club 250. Seis personas en el Club 250, el volumen de negocio creado, los porcientos de ganancias serían 30 dólares. 30 dólares residuales mes tras mes, tras mes, pero si a estas seis personas le ayudamos y los desarrollamos y cada uno buscara seis, son 36 personas, a 250 puntos los volúmenes de negocio y los porcientos de ganancia son 1,170 dólares, más los 30, estamos hablando de 1,200 dólares en las arcas financieras de su familia, 1,200 dólares en el ingreso de su familia, ¿ayudarían en algo? Claro que sí, porque eso es un ingreso que antes no estaba y que ahora está, pero el negocio no se queda ahí. Si ayudamos a estas 36 personas a seguir creciendo y cada uno buscará 6, son 216 personas. En el Club 250, los volúmenes de negocio y los porcientos de ganancia serían 4,968 dólares más los 1,200 dólares anteriores. Estamos hablando de 6,000 dólares de ingresos. 6,000 dólares de ingresos en su familia Hacen una gran diferencia y apenas esto es el comienzo porque quiero que sepas que te he hablado el día de hoy del bono rápido y de algunos bonos residuales porque esta compañía tiene muchos bonos más. Tenemos bonos de liderazgo, bonos de las ventas brutas mundiales, bonos Premier Pool, bonos de generacionales, bonos presidente, el bono platino. O sea que cuando tú vas uniendo cada uno de estos bonos se van componiendo en un gran ingreso, donde la fábrica de todo lo que genera en ingresos regresa el 64% a nosotros, sus asociados. O sea que... Esta compañía está en un momento ideal para que tú puedas capitalizarla y hacer de este plan de negocio un ingreso sustancial para ti, y tu familia, para que su estilo de vida pueda cambiar. Una de las preguntas que uno se hace, ¿cómo yo puedo hacer esto si yo no sé? No te preocupes, porque nosotros formamos parte de un equipo llamado International Networker Team. Este equipo durante los últimos 16 años de trayectoria ha ayudado a miles y miles de personas en más de 100 países en el mundo a que puedan generar mejores ingresos para su familia a través de ser empresario de red de mercadeo. El equipo ha desarrollado un método, un sistema tipo franquicia que te va a guiar paso por paso de qué hay que hacer para tú poder construir una red de distribución sólida, Estable y productiva. Lo único que tienes que tener es el deseo. Deseo de avanzar, deseo de progresar, deseo de crecer y deseo de aprender. Porque el equipo te va a ayudar, te va a apoyar para que tú puedas salir hacia adelante y ser un gran emprendedor y tener los resultados que tú y tu familia necesitan con este proyecto. Es hora de encargarse de su futuro. Las decisiones que tomamos en el ayer son los resultados que usted recibe el día de hoy. Pero las decisiones que tomes hoy son los resultados que vas a tener en los próximos 2 a 5 años. Con lo que estás haciendo actualmente en tu empleo, en tu trabajo, ¿cómo te visualizas en los próximos 2 a 5 años? Si no te visualizas alcanzando lo que tú deseas para ti y tu familia, es el tiempo de hacer ese cambio. ¿Para qué? Para que puedas recibir un resultado diferente en tu futuro. Así me ocurrió a mí y le ha ocurrido a muchos de nuestros asociados. Hace 16 años yo tomé una decisión que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Esa decisión alteró para siempre la historia de mi vida y no solamente la de mi vida, sino la de miles y miles de personas alrededor del mundo. A eso te estamos invitando, a que puedas tomar control de tu vida, a que en el futuro pueda ser muy diferente, que puedas vivir en la casa de tus sueños, que puedas manejar el auto de tus sueños, que puedas tener más tiempo para pasar con tus seres queridos, que puedas viajar alrededor del mundo sin que el tiempo y el dinero sea un obstáculo. ¿Cómo te sentirías? Eso se llama la verdadera libertad y para eso hay que tomar decisiones. El siglo XXI llegó, es un siglo de grandes oportunidades para aquellas personas que estén abiertas al cambio y que estén dispuestos a luchar por lo que quieren. Si usted está listo para hacer ese cambio el día de hoy, ¿cómo usted puede comenzar su propia franquicia? Aquí hay tres opciones. Usted puede decidir ser un desarrollador, que es aquella persona que viene con la mentalidad empresarial de desarrollar una red de distribución para generar ingresos residuales para ellos y su familia. Pero también usted puede decidir ser un distribuidor, que es aquella persona que compra productos y revende teniendo ganancias. Pero también hay personas que deciden ser buenos consumidores porque quieren proteger la salud suya y la de su familia. Cualquiera de las tres opciones son buenas para usted, pero quiero que sepas que aquellas personas que deciden ser emprendedores y desarrolladores porque quieren hacer de esto un proyecto de ingresos para ellos y su familia, el primer paso, llenar su contrato de asociado. El segundo paso, adquirir su maletín empresarial. El tercer paso, entrar en el Club 250. Y el cuarto paso, comparta esto con otras personas. ¿Cuál opción usted prefiere? Reúnase con la persona que le invitó para que lo pueda conducir y lo pueda dirigir a que usted dé el primer paso. Bienvenidos a esta gran oportunidad y a esta gran familia de la International Networker Team.